es de todo el mundo si queréis saber de españa sin ningún tipo de adoctrinamiento el canal de Prisline es vuestro canal hoy vamos a hablar de algo que ayer me dejó alucinado según acabé el vivo de ayer pues me puse a cenar me puse a ver unos vídeos en youtube y me encontré un abogado de que no voy a dar el nombre pero que que me dejó alucinado porque estaba hablando de la visa, el permiso de estancia por estudios, y vamos, cualquiera que vea ese vídeo, como no esté conozca bien el tema, se le quitan las ganas de pedirlo. Y me dejó alucinado, porque ese abogado, mmm, a ver, yo nunca lo he invitado al canal, que lo sepáis, nunca he estado en el canal, para eso. Eh, yo creo que ese abogado lo sabe perfectamente, lo que estaba diciendo. Y claro, cualquiera que viera ese vídeo...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 Eh, os recuerdo muy importante aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y toméis vuestras propias conclusiones y vuestras propias decisiones contrastar toda la información de verdad Prislines es muy importante en la vida os recuerdo también eh, a ver yo todo esto lo hago sin ánimo de lucro vale no lo hago para ganar dinero y, y, y bueno ahora os voy a, a contar una cosa os recuerdo también que tenéis debajo del enlace el grupo en telegram que está a las 24 horas, también todo de forma gratuita, y ahí tenéis los documentos, mucho me estáis pidiendo documentos, ¿verdad? está todo en el grupo de Telegram, ¿vale? Eh, por supuesto, y aquí os traigo invitaos, mm, yo intento mm, traer a la mejor a las mejores personas de cada ramo. Ahora, luego, si hacéis negocios con ellos o no, a mí me parece bien que los hagáis, lo que queráis, cada uno, pero yo no entro en ellos que quede también claro ¿vale? y os agradeceré mucho los que veis luego el vídeo poner vuestra opinión vuestras preguntas en los comentarios porque así aumentamos la inteligencia colectiva los que estáis ahora en la sala de zoom pues ya ahora vais a participar y los que estáis en el vivo de youtube pues lo mismo en el chat vale si no estáis suscritos suscribiros ¿Eh? y darle al like si os aportamos información es el único cta que os pido como dicen los de marketing yo no os pido que me compréis nada ni que me llaméis solo os pido que deis like y que lo comuniquéis para poder llegar a más personas para poder ayudar a más personas vale os recuerdo rápidamente mmm, hay un, en telegram tenemos un grupo también de empleo el que no sepa acceder que en el grupo de telegram lo diga dónde está el enlace al grupo de empleo ahí estamos publicando todo el día muchas ofertas de trabajo vale a camilo le recuerdo ya no te lo digo más ves al defensor del pueblo vale si te tardan con la cita luego el tema eh, que hemos hablado estos últimos días hemos hablado de la nueva hoja blanca mañana hablaremos de la antigua hoja blanca ¿Qué hacer los que tenéis la antigua hemos hablado de el permiso de estudios vale la estancia por estudios hemos hablado de los 90 días que os dan extra a los turistas vale y también hemos hablado de lo que yo considero la mejor manera para venir y trabajar en españa en mi opinión depende luego de cada caso particular ¿Qué me pasó ayer Prilines? pues que yo mmm, en su día yo me acuerdo cuando empecé estos vídeos lo primero que desmontamos es el miedo a que si en españa os deportaban luego había mucho miedo con lo de la tarjeta roja había por ahí algunos que no sé si eran abogados o no sé qué eran que te cobraban hasta 800 euros por acompañarte a luche. O sea, unas cosas, todo eso quedó desmontado en su día, yo creo. Creía que habíamos pasado esa fase. Luego, el tema de los pueblos despoblados. Susana y yo os explicamos que España está despoblada. Hubo gente que, que, que no se lo creía. Pues ahora hay hasta diputados en el Congreso de España que quieren repoblar. O sea, fijaros si España necesita ser repoblada. Bueno, creo que quedó también claro. Bueno, pues ayer me pongo a cenar y me veo a un abogado que tiene mucha experiencia hablando de la visa por estudios o la estancia por estudios vamos que casi parecía que no que es que eso no lo pidáis vamos a analizar los puntos que decía a ver eh, la visa la estancia por estudios efectivamente no es una residencia es una estancia ahora eso es un juego de palabras que hace el legislador porque el que está el que está en un país está residiendo en ese, en ese país o al revés el que reside en un país está en el país o sea la palabra estancia y la palabra residencia pero bueno nos dejamos el juego de palabras pero que sepáis es lo, la, lo que os quiero decir vamos al, al grano con la estancia por estudios qué pasa claro que un abogado para pedirla lo podéis pedir vosotros mismos y, y, y nos no va un abogado no lo necesitáis podéis ir a través del abogado pero os va a cobrar, seguro, os tiene que cobrar muchísimo menos que si pedís otro tipo de visa, otro tipo de autorización. Y yo creo que va por ahí el tema. Con la, con la visa de estudios, estancia por estudios, podéis trabajar hasta 20 horas, que quede claro, el que quiera trabajar. Y podéis ganar en esas 20 horas lo que os quieran pagar o lo que seáis capaces de ganar. En el vídeo de ayer este señor te daba a entender que tenía que ser un trabajito como minúsculo secundario como para ganarte 4 euros mentira mentira la ley no dice eso tú puedes trabajar en lo que quieras ganar todo el dinero que quieras siempre y cuando te deje tiempo para estudiar en lo que te hayas matriculado o sea eso es el primer bulo que yo vi ¿eh? no es para un trabajito solo de camarero de tres horas a la semana podéis trabajar hasta 20 horas en lo que queráis y ganar lo que podáis lo que queráis podéis conducir podéis conducir muy importante porque muchos de vosotros os quedáis irregulares y el, el problema es que no podéis conducir a los tres años podéis pedir el arraigo social Vale, yo lo veo muy buena opción lo único lo único que, que con otras estancias o con otras visas se diferenciaría es que no podéis pedir la nacionalidad la ciudadanía española a los dos primeros años que si me vengo con una visa lucrativa yo sé que a los dos años me puedo pedir la ciudadanía o me vengo con una visa de no sé qué a los dos años me puedo pedir la ciudadanía pero excepto el tema de la ciudadanía yo todo le veo ventajas y tampoco hay tanta prisa de hacerse ciudadano español creo yo y claro no es lo mismo una estancia una visa por estudios que puede uno ir mismo al consulado o puede uno venir aquí de turista y pedírsela él mismo y muchas veces no necesita ni un abogado aunque lo puede también tener no tengo nada en contra de los abogados ¿eh? y sé que hay muchos que son muy buenos ¿vale? Que claro que, que otro tipo de visa que va a ser muchísimo más complicado que la de. ¿eh? y ahí sí o sí voy a necesitar un abogado para lucharla. y yo creo que el tema iba para allá porque yo creo que este señor sabe muy bien sabe muy bien y conoce muy bien la visa de estudios y el permiso de estancia por estudio y a mí me sentó mal, pero no por mí, Prilinea, porque a mí a fin de cuentas por vosotros, porque yo estoy haciendo todo esto por ayudaros, ¿vale? Y me parece muy bien que los abogados pues cobren lo que tengan que cobrar, porque es su trabajo. Y unos cobrarán mucho, otros cobrarán menos, otros cobrarán regular, eso me parece, cada uno que ponga sus precios en Mercado Libre, por supuesto. Pero lo que no me parece tan bien es salir en un vídeo no voy a decir engañando, pero dando a entender vamos cualquiera que no conozca el tema de la visa de estudios ve ese vídeo y lo descarta directamente y eso le está posiblemente cambiando su vida posiblemente. y claro se tiene que poner sí o sí en manos de un abogado para que le consiga a lo mejor una visa de trabajo con lo complicado que es eso que no tengo nada contra las visas de trabajo pero eso es mucho más complicado que te lo den que en una simple estancia por estudios que en la práctica y os agradezco en los comentarios y en el chat o ahora en zoom es prácticamente lo mismo es lo único que te limita que solo puedes trabajar 20 horas a la semana en vez de 40 además puedes trabajar si quieres 20 horas en tu propio negocio o en el de otro y por supuesto no como decía este señor solo te van a vas a poder ganar poquito dinero eso es falso es que eso me llegó al alma ¿Eh? porque si yo mis 20 horas las dedico a un trabajo que es muy productivo a lo mejor puedo ganar muchísimo dinero que os quede claro que quede claro insisto lo hago para protegeros tampoco me voy a meter ni voy a ir más ni voy a decir el nombre porque no. y también defiendo a muchos otros abogados que hacen muy bien su trabajo vale pero es que esto ya roza yo he dicho aquí en el vídeo he puesto a, a algunos abogados lían o confunden por usar unas palabras suaves y yo creo que esto es para llevar a la gente a que me pidan la visa la complicada para poderles cobrar bien Pues mira el que quiera la complicada que se pida la visa Complicada y le cobramos lo que sea, pero el que quiera la sencillita, porque le vamos a asustar, como que eso no existe. No sé, no me voy a enrollar más. Bueno, eh, rápidamente, mmm. Tengo unos temillas así que han quedado pendientes. El arraigo social, hay una de vosotras que no recuerdo el nombre, que por lo visto no se lo habían dado. El arraigo social que se pide a los tres años de estar en España, me da igual con el visa que estéis, con el estudio o como si estáis irregulares. Podéis pedir el arraigo social a los tres años siempre que un empleador os quiera contratar o tengáis vuestro proyecto de negocio. ¿Pero qué le ha pasado a esta chica? Que por lo visto, el empleador que la iba a contratar no debía tener la suficiente solvencia económica y se lo han denegado. Que sepáis que lleguéis un empleador que tenga una solvencia para poderos contratar ¿vale? otro tema en lo que estábamos hablando ahora eh, me ha dicho ana gonzález que pone muchos comentarios valoro mucho vuestros comentarios Prilines. pues ana gonzález me ha dicho que hay muchos vendedores en amazon que necesitan asistentes virtuales para llevar sus tiendas en amazon y por lo visto me ha dicho ana que en un comentario os tenéis todo debajo de los vídeos que muchos venezolanos ya están trabajando como asistentes virtuales Así que si queréis trabajar como asistentes virtuales, estéis en Venezuela o en el país que estéis, contactar con los vendedores de Amazon y ofrecer vuestro servicio. Gracias, Ana. Luego, otro de vosotros me pregunta por el Bitcoin. Mira, os he hecho unos vídeos del Bitcoin. Yo personalmente ahorro gran parte de mi ahorro pequeño, pero lo ahorro en Bitcoin. Eh, ver el vídeo y os lo dije ayer o antes de ayer o esta semana he visto que en Argentina están ya cerrando a ver quién se va al Bitcoin lo digo sobre todo por los argentinos, vale, lo he visto, lo he visto en la prensa, pero bueno, el que tenga dudas que se meta en zoom y yo por eso estoy aquí todos los días con vosotros, para hablar con vosotros las dudas, todos los que me preguntáis cosas complejas os digo veniros a zoom, debajo de todos los vídeos tenéis el enlace a zoom, en telegram tenéis la contraseña, entrar en zoom y lo hablamos, yo estoy todos los días aquí una hora con vosotros, todos los días, no me importa porque estoy a gusto con vosotros, para mí sois mis amigos, vale, entonces os metéis a zoom y yo resuelvo las dudas que tengáis. O entre todos, además, la inteligencia colectiva. Y bueno, ya recuerdo rápidamente, os han dado seis meses de prórroga cuando acabe el estado de alarma a las visas en general y, a, y 90 días más a los que estabais como turista. Mañana profundizamos en esto de la tarjeta blanca antigua, ¿vale? Ah, y lo último, el presidente de gobierno este que tenemos eh, ha dicho que en julio abre el turismo. No ha especificado, yo sobreentiendo que es el turismo, ha dicho el internacional. No creo que sea solo Europa, yo creo que es todo el planeta alguno ha preguntado la cuarentena esa que ya aprobaron esa cuarentena solo era durante el estado de alarma que se, en teoría se va a acabar ahora en, eh, a principios de julio o sea que no creo que tengáis que hacer ninguna cuarentena no creo vale. casi convencido bueno paso a los que habéis levantado la mano como os digo siempre voy por orden vale el que me sale aquí primero es mauricio Pues mauricio actívate el audio luego va a ir ricardo luego va a ir adán y luego sigo bajando vale venga mauricio pues ya puedes participar si quieres Ok, buenas tardes a todos, señores, muchas gracias. Eh, soy Mauricio, estoy en Leganés. Señor eh, Luis, tengo una pregunta. Una hormiga aquí me dice que ella se vino a estudiar, eh, aquí pues a hacer un posgrado y no ha podido trabajar. Pues yo le comenté que al parecer se podía trabajar 20 horas, no sé si estaré equivocado. Y ella me dice que no, que eso ni siquiera lo puedo hacer yo. Entonces quiero saber cuál es la diferencia en que ella no pueda acceder a un trabajo y la permanencia de estudio que yo quiero pues obtener. Esa es mi pregunta, esa es mi pregunta. A ver, cuando venís con la visa de estudios, o cuando pedís el permiso de estancia por estudios, que es lo mismo, lo uno, uno, la visa la pides en el consulado en tu país y la estancia la pides estando aquí. Cuando llegas como turista en los primeros 60 días, eh, tú lo pides. Eso no te da directamente el derecho a trabajar. Si además quieres trabajar, una vez que te da la visa de estudios o la estancia por estudios, entonces dices, también quiero mis 20 horas para trabajar. Y te lo Y luego ya va? en las renovaciones, en las renovaciones, Mauricio, ya sí es automático. Ya en las futuras renovaciones, porque esto luego lo podéis ir renovando, según te lo van renovando, el, el lo de trabajo va a va va, O sea, si tú, por ejemplo, tienes un curso que dura siete meses, una vez que te han aprobado la visa de estudios, tienes que pedir, pues también esos siete meses quiero trabajar. Te vas a la oficina de extranjería y te lo dan. Y luego, si a los siete meses se acaba el curso y te quieres seguir quedando en españa vuelves a extranjería y dices quiero otro curso ahora de yo que sé de otros siete meses ya en esa renovación ya te incluyen lo de trabajo ya entonces sí que va valienta y este es el, el, el camino que os doy porque si hacéis esto y os tiráis tres años estáis legales, estáis regulares podéis conducir podéis trabajar ganar lo que cada uno sea capaz en 20 horas de ganar y podéis a los tres años pedir el arraigo social Vale, de una forma muy sencillita claro el que porque no es lo mismo el que tenga mucho dinero oye que se venga con una visa no lucrativa y que sea millonario que se venga con una lucrativa que no lucrativa que contrate un abogado oye mire yo tengo aquí 27.000 mil euros me voy a España a ver series y a tomar el sol te lo hacen. ahora y que no sea millonario porque le vamos a cerrar este es un buen camino lo de la estancia por estudios es muy buen camino es como cuando yo me acuerdo al principio os decía vieros los vídeos de hace año y medio lo de la tarjeta roja, vamos, vamos, ¿cómo me miraban algunos? Ahora todo el mundo me ha dado la razón. Yo os decía, no, si luego el asilo os lo van a denegar. Pero es que cuando os lo denieguen van a haber pasado cuatro años y ya podéis pedir el arraigo social. Ahora todo el mundo lo hace y todos estáis de acuerdo. Pues esto es lo mismo, este es un buen camino. No sé si aclaro tu consulta Mauricio, si me quieres repreguntar. Sí, sí, señor. No, no, lo que yo les quería preguntarle era que cuando entonces vaya a extranjería a llevar los documentos de una vez, eh, hago la solicitud. Bueno, y también quiero trabajar. Claro, o sea, sí, que... o, ah, sí o, o primero lleva los documentos y cuando te lo aprueben, ya dices que también quieres trabajar. Mm, okay. bueno, si quieres, ahora te dejo con Don Oscar Padrón, el abogado que tenemos aquí en la sala, muy buen abogado, por cierto, que te lo aclare. Yo tengo entendido que primero se consigue la estancia por estudios y luego ya se pide el permiso para trabajar. Teniendo a alguien, vale, pero si don Oscar, que quiere agregar algo del tema este. Sí. Eh, buenas tardes a todos, a todos los vienen. Miren, las dos opciones más económicas en las personas y sobre todo los suramericanos que van a viajar a España, las dos opciones más económicas hay. Una que la persona pida asilo refugio porque no le piden ningún dinero que posea y la otra opción, la más económica, es el tema con el estudio, como dice don, el, don Luis. Tiene que estar pendiente que no necesariamente pueden ser estudios superiores, también pueden ser estudios de, de, de, de, de, de expansión de conocimiento. En la ley, cuando se lee a, a simple vista, en la ley del reglamento, ahí hubo una, no, una, un decreto, que es el decreto, ya, les, ya se los digo, el 11, el Real Decreto Ley 11 del 2018. Ahí es donde da todas las variantes. Repítanos el decreto para que todos los prilines lo tengan claro. Que por cierto, a, ahora sigue, don Oscar. Es que me ha recordado una cosa. Esa es otra lucha que he tenido, pero que no son luchas personales, de verdad. Que lo hago por vosotros, prilines, que yo soy español. Y bueno, a lo que vamos. Esa es otra lucha mencionado Antiguamente te decían por ahí que tenía que ser un curso superior. Pero así y que si no no valía te lo decían así y eso es falso si es un curso superior pues mira que bien pero también vale un curso sencillito y sabes por qué no lo decían porque había muchos abogados que estaban eh, eh, asociados con academias y claro no es lo mismo cobrarte 3.000 euros por un curso superior que cobrarte 300 por uno sencillito y por supuesto las academias encantadas no no tiene que ser superior pague usted 2.000 o 3.000 euros. ¿Qué que me va a hacer usted un curso de 300? Pues me ha costado vídeos y vídeos y, y directos en Instagram. Hasta que ahora ya parece que eso se ha entendido. Pues por eso ayer me llevé gran sorpresa. Le vuelvo a ceder la palabra, don Oscar. Perdone. Sí, hay muchos supuestos allí que cuando uno lee la ley en detalle, sí lo permite. Lo que está diciendo Don Luis, sí lo permite. Inclusive permite que extranjeros vayan y estén estudiando. Eh, eh, su secundaria y les y es y les válido, ¿okay? Hay un link donde inclusive aparecen cursos que son avalados por, por, por el Ministerio de Educación de allá de España y pueden ser hasta gratuito. Y la ley no Exacto. te dice que tienen que ser pago o gratuito, exactamente, o sea, pueden ser, ser hasta gratuitos. Gratuito. Otra cosa que sea más difícil o más fácil encontrarlo gratuito, pero la ley podría ser hasta gratuito yo hoy estoy un poco enfadado ya se me pasa este vídeo sirve para desahogarme porque es que me siento muy mal acabé el vídeo ayer muy bien con don jesús con vosotros me siento a cenar me pongo a ver el vídeo y veo a un señor abogado que sabe mucho por lo tanto no creo que se equivocara hacía para llevar a la gente a lo caro pues me parece muy mal insisto y no lo voy a decir más pero me parece muy mal porque estamos afectando a las vidas de las personas y el que tenga mucho dinero pues mira que lo pague que se haga un curso superior o que se haga una visa no lucrativa o que luche con el consulado pero una persona que te a lo mejor tiene poco dinero y quiere venir de forma económica ir legal y quiere venir y está regular y quiere conducir y quiere pedir su arraigo social a los tres años insisto en ese tema que lo podéis pedir perfectamente o sea, la única diferencia que yo veo con otro tipo de visa de trabajo es que en vez de 40 horas pues trabajar 20 claro muy astutamente este señor decía no pero eso es para trabajar el fin de semana no perdone la ley no dice que es para trabajar el fin de semana la ley es que puede usted trabajar en lo que quiera ganar el dinero que usted quiera siempre y cuando pueda estudiar a la vez compaginar que incluso os digo otra modalidad que se podría hacer que no está muy explorada y no os quiero liar mucho la cabeza si tú estás un año hay otra manera de hacerlo puedes dedicarle nueve meses a estudiar y tres meses a trabajar a tiempo completo eso lo establece también la ley que lo sepas. ¿Es, necesario, es necesario estudiar en lo que perdón es necesario laborar en lo que se está estudiando no, se puede laborar? no mauricio que hay mucho lío con eso si es un curso en lo, las 20 horas o en los tres meses puedes laborar en lo que quieras lo que quieras no confundir eso con, con si me hago un curso superior que también el, el primer año mientras hago el curso puedo laborar en lo que quiera ahora los cursos superiores sí que tienen una nueva ventaja que es cuando acabo el curso me puedo volver a mi país puedo hacerme otro curso o puedo si es superior buscar trabajo o laborar en algo relacionado con el curso ahí sí sería pero no estamos hablando de las 20 horas estamos hablando del año que viene después del curso eso sí que es solo para los superiores yo reconozco que la ley está hecha un lío porque está por un lado la ley de migración y luego hace año y medio en la ley de emprendedores metieron esta modificación pero Vamos, cualquier buen abogado pues como don oscar padrón que lo tenéis aquí en pantalla lo sabe perfectamente vamos que no vamos aquí Claro, y es que además cuando uno ve a un letrado a un señor letrado dando una explicación se la cree normal esto mira me recuerda a lo de los médicos cuando vayáis al médico os digan mire es que le tenemos que operar a corazón abierto que tiene usted no sé qué bueno vale me voy a vale me voy a ir a otro médico voy a ver una segunda opinión y luego ya decido porque muchas veces te vas a una segunda opinión y el otro médico te dice hombre se le puede operar, pero también a lo mejor se puede solucionar de esta otra forma. Mirar siempre es de verdad, comparar la información. Os la diga quien os la diga. Me voy al ejemplo de los médicos, de los abogados, de los canales de YouTube, de todo. Contrastar, contrastar y contrastar. Perdone, don Oscar, ya os dejo hablar todo lo que queréis, ya me he desahogado. Sí, Aquí. fíjense, la ley y el reglamento tienen que buscar el Real Decreto Ley 11-2018. Y ahí es donde está mucho del complemento este que modifica el tema de, de poder este solicitar estudios estando en, en España. Claro, Como que, antes, que no antes, antes, podía, antes, no antes, antes no se podía. Antes no se podía. Y ese reglamento y... Lo, lo, lo mejoró, lo amplió. Antes que será otro, otro miedo, no. ¿Cómo voy a ir a España de turista con los diplomas? ¿Qué me van a decir en la aduana? Pues mira, a raíz de ese decreto que acaba de mencionar Don Oscar, uno puede venir a españa de turista y pedir la estancia por estudios y quedarse entonces pues mire yo vengo de turista pero a lo mejor decido quedarme no lo tengo pensado por eso me traigo mis diplomas y todo aquí a, Y ya está y no hay que tenerle miedo pues nada mmm, seguimos con las preguntas ricardo le toca a usted don ricardo desde argentina y por cierto hay un superchat chat aquí de santiago pero santiago gracias por el superchat chat que me acabas de poner aquí eh... Pero que ponme la pregunta que no hay ninguna pregunta, por fin. ¿Vale? Ricardo, puedes, puedes participar. Que por bueno, cierto, bonito. yo no gano, yo estoy los superchats, se lo doy luego a la que me transcribe todo lo todo lo que hablamos. Para que debajo de cada vídeo tenéis unos índices con los minutos en los que tratamos cada cosa. ¿Vieron los vídeos debajo? Minuto tal, hablamos de la visa, no sé qué, minuto, ¿eh? Pues hay una persona que me lo hace, y yo lo poquito que me da YouTube se lo doy. Pase, pase para adelante, don Ricardo. Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches. Ricardo de Argentina. Bueno, la pregunta es, eh, yo la hago más para eh, que, quizás gente que tenga la misma situación que pues yo, para que sepa. ustedes saben bien, yo estoy casado con una eh, eh, eh, persona española que tuvo la, la ciudadanía por eh, la ley de nietos, por adopción. Cuando yo vaya allá y haga todo el, el, el tramiterio para pedir la ciudadanía después de un año, los derechos son los mismos que una que ha tomado. La ciudadanía por adopción que una oriunda, ¿hay algún cambio? Estás preguntando, Ricardo. Sí, eso estoy preguntando. Si hay algún cambio al ser española por adopción que no haber sido oriunda, si hay algún cambio en los derechos, yo voy a pedir la ciudadanía cuando llegue allá. En tu caso, yo creo que no. Eso es con la de, con lo de las nacionalidades de los descendientes. Le dejo a Don Oscar si quieres que te, que te amplíe, que él, como el letrado, ha ah, escuchado. Hasta el momento no se ha cambiado nada, señor. Este, Ricardo. Ricardo. Ah, bueno. Da lo mismo, da de, lo mismo. Mire, una, una aclaratoria. En el chat se, eh, les coloqué, es el artículo 37, donde permite que necesariamente no tienen que estar, ser estudios superiores. Porque aquí te dice, será titulado una autorización de estancia el extranjero que haya sido habilitado para permanecer en España. Y en el A dice, realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en españa en un programa de tiempo completo que conduzca a la obtención de un título certificado no te está diciendo Exacto. tiene que ser superior. Sí, título o certificado no dice que sea superior o inferior y por cierto muchos preguntáis gracias don oscar por la aportación muchos preguntan y dónde compruebo si el centro vale o no vale pues mira aprovecho debajo del vídeo que está para por ahí abajo hay un vídeo que pone la mejor manera de venir a españa según mi opinión pues en ese vídeo en la descripción de ese vídeo tenéis el buscador de centros a ver si el centro donde queréis matricularos vale o no vale entre comillas lo tenéis debajo del vídeo la mejor manera de venir a españa aparte lo tenéis en telegram pero como a algunos les da como les cuesta entrada telegram pues os veis el vídeo de la mejor manera y ahí tenéis el buscador de centros del gobierno de españa y se os dice este centro sí puedes este no puedes pero lo que acaba de decir Don Oscar, el curso puede ser del tipo que sea, siempre que conlleve a la obtención de un diploma o certificado. Ya está, ya está. Y espérate que no lo arreglen ahora con lo del bicho y empiecen a meter cursos online, siempre que uno esté en España. Pero eso ya es futuro, eso no lo podemos saber todavía. Pero está ahí. Seguimos para adelante. Adán, Adán González, luego va Clau Álvarez y luego Steven. Hola Luis, buenas. Saludos a todos los y Les hablo desde Venezuela. Eh, Luis, básicamente lo que quería era dar un, una información que publicó el periodista David Placer, periodista venezolano radicado en España, donde, donde informa sobre un, un vuelo que gestionó la, la embajada de España en Venezuela para aquellos ciudadanos españoles que quedaron varados por, por la cuestión esta del bicho. Fueron 270 ciudadanos españoles que, que iban a, a partir a España y el vuelo se retrasó por cinco horas debido a, a que el régimen a través de sus espirros eh, empezaron a revisarle la maleta, a ver qué le podían robar, a bueno, hacerle pasar por una serie de vejámenes eh, de las cuales ya, ya están acostumbrados a hacerlo. Y ahorita más que todo, bueno, que ya tienen mucho tiempo que no hacen eso, me imagino que ahorita están con hambre, con deseo de hacer todas sus triquituelas. Hombre, como a, Entonces, Supongo, permítame, para, para permítame esos... la broma, don Adán. Supongo que como han estado todos los vuelos clausurados con lo del bicho, para un vuelo humanitario que sacan, habrán ido ahí en el aeropuerto ese. ¿Cómo se llama el aeropuerto? Que nunca más. Al aeropuerto Maiquetía Simón Bolívar. Maiquetía Simón Bolívar. Pues han debido de ir ahí los guardias, vamos, a. Ah, como lobos hambrientos, ¿no? Sí, sí, debido a que tiene tiempo que, que no haya actividad en el aeropuerto, apenas. Ha, han ido actividad. como llenas, como llenas a la presa. O sea que los PrILINER, los que tengáis que pasar por ese aeropuerto, cuidad con las cosas personales. Mirad lo que nos dice nuestro PrILINER Adán desde allí mismo, desde Venezuela, ¿no? Adán. Exactamente. Entonces la, la sugerencia, Luis, es para para todos aquellos venezolanos ciudadanos de otros partidos que vayan a viajar desde este aeropuerto, bueno, tener mucho cuidado, no llevar cosas de valor en las maletas, el dinero tenerlo bien resguardado, si es posible, llevar el menos efectivo posible, porque ya sabemos la manera que estos espirros manejan la situación y, y entonces prácticamente roban a las personas. Entonces hay que, hay que tener un poquito cuidado, porque como dice usted Luis, están como unas hiena. hienas. esperando exacto. a ver todo el que llegue pa un para vuelo, acá, pa un lección. vuelo que sale han debido de ir <risa> sí. y, y, sí, sin miedo alguno, sabiendo que la, la mayoría del vuelo eran ciudadanos españoles, A, eran 270 ciudadanos españoles y apenas 10 ciudadanos venezolanos. Me imagino pues, que Fíjate. en España. Pues, y, nada, brindes, ah, cuando tengáis que volar, lo que dice Don Adán, de tener cuidado con las pertenencias personales, llevar lo mínimo. Y el dinero bien resguardado, ¿verdad, don Adán? Así es, así es. Pues muchas Esto, gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Adán, por su testimonio de Venezuela. Para nosotros es muy valioso, ¿vale? Muchas gracias. Venga, eh, Clau Álvarez, puedes participar, actívate el audio. Hola Luis, ¿cómo están? Buenas. ¿Qué tal, Claudia? Sí. Eh, Luis, para una pregunta y un aporte. Venga. Lo de la pregunta eh, es que escuché que los que tienen el beneficio de ampliarle como la estancia cuando ingresan por. cuando ingresaron eh, por turismo, que tienen tres meses, pero por lo de la pandemia. Eh, se lo ampliaron a otros tres meses. 90 días. Sí, hablar mejor, escuchar, Lilines, en esto mejor hablar de 90 días, como alguien muy sabio de vosotros decía en los comentarios, tener en cuenta que hay meses de 30 días y meses de 31 días, y lo que dice la ley es 90 días. Cuidado con hablar de meses que nos podría pillar el lobo, que en esto la administración por un día es muy estricta. Entonces, uh -huh. son en lo de en lo de turismo os han ampliado 90 días, ¿vale? 90 días, no tres meses. ¿Vale? Por cierto, bueno, aprovecho no aprovecho el inciso: poner like, decíselo a todo el que creáis que podamos ayudar, vale y ponerme vuestras opiniones en los comentarios y vuestras aportaciones, como acaba de hacer, por ejemplo, Adán y está haciendo ahora Claudia. Dinos, Claudia. Bueno, 90 días. Mi pregunta es: si yo, eh, por ejemplo, lo de la emergencia empezó el 14 de marzo y a mí se me cumplieron los 90 días el 13 de marzo aplico para eso para ese beneficio digámoslo así o no pues mira te va a responder don oscar que lo sabe perfectamente porque me ha pasado un documento esta mañana verdad don oscar has acabado el día 13 tu estancia de turista y el bicho empezó es el 14 verdad. no te Ajá. aplicaría no molesta a don oscar para eso claudia solamente aplica cuando a ver vamos a ver pensado. si yo... eh, escucha tu estancia de turista vamos a poner que acabó el 12 o el 13. Uh -huh. Te tenías que haber ido ese día. Que luego el bicho vino el día 14, y eso vino después. Tiene que ser... Sí. Quiere añadir algo, don Oscar. Pasa. Sí, mire, lamentablemente es como el caso del chico que nada, que le dice que, que a él se le, vence, se le vence justamente un día este después, donde termina el, el, el, el periodo de, de, de alarma no lo agarra el, el, el, el, el decreto en el caso de usted se podría hacer es el término de los 90 días como un receso administrativo y no hay nadie que atienda apenas termine usted va por por por la situación tardía y bueno ahí le tocará pago una multa se podría Eso arreglar sí pero hacer. no entra directo en el en el decreto automático pero como tenéis la excusa del bicho, podríais alegarlo. Pero ya os claro, toca. Y, no, y hubo, y hubo paralización administrativa, señor claro. Luis. Entonces, ¿qué hace ella? Eso no hubo paralización administrativa. Entonces, hace uso de los 90 días de, de, de, de, de tramitación tardía, pues. Mañana, mañana vamos a profundizar en este tema, porque es muy mucho eso se está preocupando el tema y es normal. Ya no, ya los que tenéis, sobre todo los que tenéis antigua hoja blanca, ¿quieres decir algo más, Claudia? Sí, y el aporte es lo siguiente. A ver, Luis, yo soy de las personas que cuando busco una información trato de buscar la mejor fuente, ¿cierto? Eh, yo sé que en España, incluso en las embajadas de, de España en diferentes países, un, pues cada funcionario... Te dice una no cosa, sabe, efectivamente. ¿sabes? Yo te es que diría que la mejor fuente es la que tenéis que buscar vosotros, pero de muchas fuentes coger, beber de muchas fuentes y de ellas sacar vuestras propias conclusiones. Sigue, Claudia. Bueno, eh, una de ellas es porque tú sabes que yo pues he hecho como toda la investigación de la visa de estudios y me generó una duda frente a una pues una charla que tuve con una abogada de que efectivamente uno puede trabajar las 20 horas, pero asociado a lo que uno estudia. No. No no no, en cualquier no, cosa, no, no, no, no, no, espérame, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero es que luego se ve el vídeo y este el bulo crece. Las 20 horas no. podéis trabajar en lo que os dé la gana, más claro que el agua. Y os digo más: en esas 20 horas podéis ganar el dinero que seáis capaces de ganar, como si os hacéis millonarios. Si uno está, yo que sé, se bueno. hace, hace yo que sé, y, me, y se puede, la ley no dice. Como veía yo en el vídeo de ayer de un señor abogado, no voy a decir el nombre, pero seguro que lo tenía que saber. Porque ese señor ojo, se sabe muy bien las leyes. Ojo, eh, en los estudios superiores, eh. si sí hay eh, lo que usted está diciendo, pero cuando son estudios superiores, y hay, aparte del decreto ese que les dije, hay un instructivo, ¿ok? Que sí complica la cuestión, pero es en estudios superiores. Mientras que está estudiando y paralelamente está eh, trabajando, puede trabajar lo que quiera. Ahí yo diría incluso en el estudio superior mientras estás estudiando puedes estar trabajando en lo que quieras luego si tú quieres quedarte a trabajar sí que tiene que ser directamente relacionado con el estudio superior que has estudiado pero es sí, a la, fin es es a la ahí finalización es ahí, ahí claudia no son las 20 horas ahí es a la finalización y ahí sí que vas a poder trabajar 40 horas si quieres Luis, pero es que ahí es donde vengo. Yo llamé a la embajada de acá de Colombia. Pero si no hay que llamar mismo. a nadie, hay que leer las leyes. Es lo que hay que Por hacer. Por eso, Luis. Pero si para eso existen las embajadas para guiarnos. Sí, a pero es amigos. que en las embajadas, eh, mira, yo tengo una cuñada que no tiene ni idea de hacienda ni de impuestos. Es para que me uh -huh. entendáis. Pues cuando llega la declaración de impuestos aquí en España, Hacienda contrata yo que sé a mil personas. Que atiendan el teléfono y resuelvan las dudas. Les dan un cursito de una semana y mi cuñada entre ellos se pone a resolver dudas. Madre mía, ¿cómo resolverá las dudas? Mm. Miedo me da, sí. miedo me da. O sea, habrá otros que estén muy preparados, pero ¿de qué decir? ¿Quién te habrá atendido en la embajada? Que no lo sé. Pero vamos, lo que te está diciendo Don Oscar, y te lo digo yo, pero a su vez contrasta lo. pero sobre todo os invito a que leáis las leyes. Venga, sigue Claudia. Uh -huh. di, di, dinos tu duda, a ver si la. No, era eso que entonces es, pues, uno en las embajadas no se puede confiar en la información que te dan. Muchas veces no, muchas veces no. Por desgracia. Señora, señora Claudia, fíjese, hay quien quien le podría dar una orientación, no sería la embajada de Colombia, en su caso. A quien se tiene que dirigir es al consulado de España en Colombia. Que, Ahí tienen el agregado peor. comercial. Peor, peor, los pero, pero el que se vería acerca a la respuesta es, es el consulado de España en Colombia. La embajada de debe... ¿Saben qué te dicen? Que que no, que llame a la embajada. De una vez lo direccionan ahí a la embajada. Y saben no Sí, no, si igual, lo sabemos. Igual. Claudia, ¿por qué te crees que empecé estos vídeos? Que tú y yo sé que eres seguidora de Priland desde el comienzo. Cuando yo tenía cuatro mm. seguidores, estabas tú ahí. Precisamente para sí. pa, pa, pa abrir las ventanas, lo he dicho 20 veces, es que veía unas burradas. Y es que luego veía que uno iba al consulado y también, según le te, que tocaban, unos consulados te informan muy bien, pero es que hay otros que, madre mía, según el, o sea, no es que me quiera yo aquí meter con todo el mundo, pues abrir las ventanas, que entre la información, que fluya la información. que eso, y, y yo lo que he observado es que vosotros sois muy inteligentes, ¿eh? y, y sabéis contrastar la información. Pero lo mejor es la ley, la ley, lo que está escrito. Mira. Disculpe, don Luis. Mira, la fuente, la fuente es la ley. Después, uh -huh. con el contraste de la inteligencia colectiva, te vas a enterar cómo son las diferentes matices que los funcionarios a motos propio, ¿ok? Hacen de sus interpretaciones y tú podrás ver este y después tú lo puedes tú lo puedes confrontar con la ley, ¿ok? Y se lo pasas por escrito de manera tal. Que se vean obligados que con, con esa petición escrita te respondan por escrito y ahí no se pueden apartar de la ley. Pero mira, si esto me salgo el ejemplo y vamos a seguir, es como lo de la tarjeta blanca. Yo siempre os he defendido y veros todos los vídeos del pasado, que a los seis meses podéis trabajar con tarjeta roja o sin tarjeta roja. A los seis meses, según el convenio que firmó España, Tratado Internacional, a los seis meses tenéis derecho a trabajar. Que la policía o quien sea tenga. Tenga cola en la cita, no es vuestra culpa. A los seis meses podéis trabajar. Uy, unos decían que sí, otros que no. Muchos abogados sí que me daban la razón, y es así. Bueno, pues ya lo habéis visto ahora. Ya han sacado, es profeso. A los seis meses podéis trabajar. Y ahora vamos a ver los de la antigua tarjeta blanca. Mañana lo vamos a tratar en profundidad. Sigo algo más, Claudia, que se quede en el tintero. No. ¿Eh? no. Vale, no, no. venga. Si sí, luego si da tiempo podéis volver a levantar la mano, ¿vale? Venga, Steven, te toca, Steven. Steven, actívate el audio, luego va Castillo y luego va Oscar. Bueno, Oscar no, Oscar ya está... en eh, Oscar puede intervenir cuando quiera. Don Oscar Padrón, el que quiera un buen abogado, Oscar Padrón, lo buscáis, está en Telegram, ¿vale? Yo no tengo nada que ver con él, pero como él viene aquí, por deferencia a él, pues yo digo su nombre y, el, y ahí le conocéis. Ya está, como puede venir otro abogado también si quiere, ¿vale? Que lo sepáis. Venga, a ver, Steven, puedes... Hola, ¿puedes? Buenas. Buenas, buenas, tardes para todos. Buenas tardes eh, tenía, una, tenía una inquietud en cuanto a, a lo de, la, a lo de una, una, una arraigo, un arraigo familiar. Dinos tu inquietud, venga, pero tenéis ya que ser breves un poco, que si no nos da sí, ya, ya, rápido. Venga. Eh, aquí con mi, con mi pareja, ella llegó en febrero y pues la mamá lleva aquí, venga. llegó como turista, ¿no? Pues la mamá de ella lleva aquí 20 años y tiene solo residencia no tiene nacionalidad ¿Y ¿Cómo es que, es que nos ha pedido en 20 manera. años la nacionalidad no se ha visto los vídeos de ¿Eh? no, pues, creo que no. Veis lo importante no, que no. es, es? No. ver los vídeos de no, no, no, no, sí, nacionalidad. Sí. Y digo los de PRIXLINE porque los de PRIXLINE están contrastados porque no es lo que yo os diga en estos vídeos es lo que decimos otro lo que dice el otro lo que dice el de la moto lo que dice don oscar lo que dice el otro abogado don alberto lo que dice el otro y ya sabéis las conclusiones es que cambia vida. Claro, claro. Es que 20 años ya pero venga vamos a la pregunta Steve. Entonces era para, para si ella estando aquí ya tiene 26 años. Y luego le iba a preguntar la edad que tenía ella y tiene 26 años. Entonces era para ver si se podía hacer la el arraigo familiar. Ella estando aquí mismo en España, pero español, quién es? No, no, no la mamá de, de ella, la sí. mamá de mi mujer tiene 20 años aquí con residencia pero, pero sin nacionalidad claro pero es que el arraigo el arraigo tiene que ser que tiene que tener la nacionalidad sería entonces, en todo caso la reagrupación lo que quieres preguntar sería la reagrupación el arraigo sí, sí la, la agrupación entonces la, es sí. que hay arraigo familiar y reagrupación familiar sería más bien la reagrupación te voy pero a pasar al oscar sería... te los pasos no, de oscar corresponde os venga Sí, un poquito para recordar. Cuando hablamos de arraigo tiene que estar involucrado un ciudadano, un ciudadano español, ¿ok? Y cuando cuando no está involucrado un ciudadano español y tiene sus variantes eso, estamos hablando de reagrupación. En su caso tendría que hacer una solicitud de reagrupación. Perdón, ahora ella es mayor de edad, había que estudiar bien el caso de ella porque veo que es pareja de usted y ver cómo buscarle el mejor acomodo porque hay como 15 variables, 15 variantes, perdón. Uh -huh. Para ver cuál se ajusta mejor a la suya que le beneficio. Pero sería reagrupación, Steven. Podría hacer la, la reagrupación por medio de mi madre Sí, pero tendríais que documentarlo porque, como dice Don Oscar, tenéis como 15 posibilidades. Y hombre, si dependieras económicamente de ella sí, sí. y no tuvieras bueno, a lo mejor sí. a Steven de marido, pues a lo mejor ya iba a ser muy fácil. Ahora, sí. teniendo un buen marido bueno, trabajador, como sí. veo yo ahí, <risa> dime, dime, dinos. Nosotros no estamos casados ni, ni bueno. nada, vivimos así. Bueno, pero a ti también se te ve con edad de trabajar. Claro, lo que pasa es que cuando tienes mayor edad o tienes alguna cosa que te lo impide, porque eso también sería. Si tienes algún tipo de cosa que no puedes trabajar, también podrías. Pero eso, ahí mira, ahí yo sí, ahí sí que viene bien un abogado. Me explico, o sea, es que si es que hay mercado para todo. Esto es un caso, oye, si tú quieres hacer la reagrupación, pues a lo mejor ahí sí. Pero bueno, venga, espera, que Don Oscar nos quiere decir algo, venga. No. Si sí, cuando tienes, cuando eres mayor de edad, tienes que justificar por qué tienes dependencia con esa persona que te está, está solicitando la reagrupación, ¿Okay? mm. Ahí tienes que justificar. Y si no, mira, yo les doy una solución sencillita. ¿Cuánto lleváis por aquí? Y eso y yo no os cobro, ¿eh? Que no soy abogado y no cobro a nadie. ¿Cuánto el, lleváis? 13 de el ¿Cuánto? 13 de febrero llegué. Uy, lleváis muy poquito. Os iba a decir, ah, bueno, el 13 de febrero, pues una visa de estudios. Una visa de estudios a trabajar a poder conducir o manejar, como decís vosotros, y a los tres sí. años arraigo social, y luego dos sí. años más si queréis la nacionalidad. Perdón, señor Luis, el mismo caso que tengo yo que tiene la muchacha, ese mismo caso. Claro, mismo. Milton lo está haciendo, y a vosotros os ha venido muy bien el bicho. Por Mauricio. Porque si no fuera por el bicho, ahora os había pasado los. los os habían pasado los 60 días y no os habéis enterado. Pero, como con el bicho lo han congelado y os han prorrogado, joder, ahora solo tenés que buscar un curso. Oye, el que se quiera gastar, que se busque un curso caro y superior, pero hay cursos hasta por 60. Lo ha dicho Don Oscar, hasta gratis los hay. Aunque lo gratis yo creo que es más difícil encontrar, pero lo existir existe. Pero uno de 60 euros al mes, oye, y a cambio está regular. Puedes manejar, puedes trabajar en lo que quieras, siempre que no sean más de 20 horas, y ganar el dinero que quieras. Y te puedes traer a tu pareja si quieres, o también si él quiere trabajar, otra cosa de estudios. Querías decirnos algo, Mauricio, perdóname, que es que estoy hoy estoy. Hoy estoy no, no, era eso solamente que en el caso de la muchacha es el mismo caso que aplica para mí. Mi papá lleva acá 20 años, no ha sacado la nacionalidad, solamente tiene la residencia. Pero es que voy a hacer, sacar la estancia por estudios, porque por, por reagrupación familiar es mucho más difícil. Claro, ahora por ahí, por ahí, que sepáis, y por eso mi enfado de hoy. Algunos algún abogado que os diría no pues vaya usted de qué país sois Steven de qué Colombia país? algún abogado no sé por Colombia. ahí os diría no vaya vuelvan ustedes a Colombia les tramito una esta, un permiso de trabajo les cobro no sé cuánto y vengan dentro de seis meses Comprendéis mi bueno, enfado no Comprendéis me... mi enfado y todo el motivo es que es que el, el estudio es estancia no es residencia pero qué más me da el nombre a mí lo que me importa es que voy a poder manejar, que voy a poder trabajar mis 20 horas ganando lo que sea, que decía que no, pues sí, podéis ganar el dinero que seáis capaces. Eh, o sea, no hay límite del dinero que queréis ganar. Y ya está, y estáis regulares y podéis hacer todo. Lo único que no podéis es pedir la nacionalidad española, la ciudadanía. Pero vamos, si tu madre ha esperado 20 años. Vosotros esperar tres años tampoco va a pasar nada, más dos. O sea, uh -huh. me, es que, comprender el enfado, ¿eh? Comprenderlo, pero ¿qué puedo Porque vosotros, Steven, sois un caso, pero yo sé que hay miles de casos. Y los miles que vieran ese vídeo y que no hayan visto los vídeos de PrisLine, pues se quedan así. Nos no, nosotros volumen. tenemos una, una niña en Colombia, de, o sea, haciendo, solicitando la visa estudiantil, eh, ¿habría algún inconveniente en traerla? Te la puedes traer perfectamente. Si Don Oscar te quiere agregar algo de ese tema, el, el... y además va a tener sí, bueno, colegio y va a tener eh, sanidad y todo. ¿Qué beneficios nos, nos nos darían con la niña acá? O sea, obviamente residencia no, pero qué beneficios habrían con la niña que acá. la tienes contigo con su madre mira la único inconveniente que veo yo ahí es que no la dejen viajar si no tiene una autorización del papá y no, no, no, hemos hecho el permiso de pues salir país el, el beneficio es que está contigo y que le das la educación de españa ese es el beneficio pero aquí no te vamos a poner ninguna pega oye nos quedan menos de 10 minutos cómo lo hacemos muy rápido no no lo vale. una aclaratoria. fíjese la niña está bajo el convenio de niños niñas adolescentes eh, de del mundo, ok. Lo que tienes que estar pendiente. Tiene tantos beneficios que para usted regularizarse, si la niña no está inscrita en el colegio, porque se lo van a pedir, usted no se regulariza. Está muy cobijado por la, por la A norma, la niña no te la vamos regular. a proteger, vamos. A, a, a total. Cabo, total. Más no poder. Por tema de papeleo, no te preocupes por la niña. Vale, es, es la decisión vuestra. ¿Queréis decir algo más ya que estáis? Y si no, oye, lo que os digo siempre a todos, eh. Pues estamos todos los días, vale, que yo estoy, me siento aquí con vosotros todos los días. Hoy es domingo, me parece, ¿no? Ya he perdido la cuenta. Hoy es domingo, ¿no? Sí. Pues de lunes sí. a domingo, eh, Prilines. O sea que si os quedan cosas, venís mañana o pasado cuando queráis, ¿vale? Venga, seguimos adelante. Oye, pero espera que si no no, para que le toca Castillo, ahora lo, lo hace Don Oscar en el siguiente, ¿vale? Venga, Castillo, te toca. Castillo, sí, corre, para que todos. terminéis todos, corre. Sí, Buenas noches a todo el equipo. Y, mi pregunta es, ya sabemos la, la situación que se viene viviendo en Venezuela desde hace años y que ha impactado inclusive a los países limítrofes. Y mi pregunta es, eh, yo había tenido la información de que eh, ALACNUR había eh, publicado una nota en marzo de 2018 y que esa nota eh, fue, digamos... Um, aplicada por el gobierno español y que permitía un tratamiento, una medida excepcional para los venezolanos que pedían protección internacional. Entonces, mi pregunta es si esa esa medida excepcional tiene todavía vigencia, a pesar de la situación que se está viviendo actualmente. Con, con este sí. Dicho. ¿Dónde estás tú ahora, Castillo? Yo vivo y trabajo en Francia, pero vale. tengo mi, mi hermana con su familia en Venezuela. Su esposo y dos niños, eh, nueve y ocho años. Vale. Y bueno. Sí, que. Eh. Vale. Pero te doy una buena noticia: a día de hoy se está aplicando totalmente. si sí es cierto que con esto del bicho, pues habían bajado las solicitudes, leí ayer, de ocho mil y pico que, eh, que se estaban dando al mes, ocho mil y pico venezolanos que lo pedían al mes, o no sé si eran venezolanos o eran solicitantes de asilo en general de todos los países. Bueno, había bajado de ocho mil y pico a cincuenta y tantas pero era por el bicho, como estaban todo cerrado, pues no venían personas y nadie lo solicitaba pero a día de hoy no ha cambiado nada y no creo que cambie y no creo que cambie, desde luego si cambia va a ser para mejor, no va a ser para peor no le podemos poner puertas al campo, por eso lo de los PRISLINES, esto que estamos haciendo es muy positivo porque estamos comunicando las herramientas que existen estate tranquilo Castillo, que no lo han cambiado y no hay visa de que lo cambien desde luego para peor, no Ah, muy bien. Vale. Y bueno, y de, de, de, de hecho, mi, mi cuñado y mi hermana están dispuestos a trabajar, eh, vale. digamos, en todo lo que sea posible. Eh, mi hermana es eh, fisiatra y mi cuñado es técnico en electricidad. Entonces, bueno, yo pienso que mientras tengan la buena voluntad y... De, Sacar a de salida adelante en España, bueno, eso es lo principal. Eso es lo más importante, lo has dicho. La buena voluntad, las ganas, el, el, no. las ganas de trabajar, el aportar, eso es lo, lo más importante. Pues Castillo, como te dije ayer, estás invitado, como os digo, a todos, todos los días estamos. El que quiera, entra, ya sabéis la contraseña. Yo si no, la vais a tener ahí, ¿vale? Muchísimas como... gracias. Gracias, Castillo, por tu aportación. Viviana Salamanca, pues te toca activate el audio, Viviana. Buenas tardes, buenas noches. Eh, yo soy de Colombia y mi consulta la hago para mi hermana. Ella está en Bilbao, España. La consulta la hago yo porque en, el, en este momento ya no tiene NIE. Ella llegó el 25 de enero a, a, a España, pero no tiene internet, entonces por lo que no tiene NIE no le han podido conectar. Entonces yo la que estoy todos los días metida con bueno. mi grupo, más o menos desde hace un año estoy... Mirando en, tele, en, tele, en en Telegram y ¿Qué? tengo mi, mi consulta pues porque como ella llegó en enero del 20, en enero pues le aplica la estancia la y sí. congelamiento sí Correcto. entonces queremos que ella es eh, pues ella quiere entrar a estudiar qué Yo día vi... de, qué día de enero vino Viviana Lo recuerdo. 25, 25 de enero muy bien les aplica perfecto cierto sí sí sí Perfecto. O sea, el vencimiento de ella sería más o menos para el 5 o 6, 6 de septiembre, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Según mis cálculos, son 90 días desde que se acaba el estado de alarma, que creo que va a ser para el 7 de julio, si no me o sea, no le cuentan los días que ya estuvo, sino que a partir de. No, no, no. no. El 7 de junio. Voy a no, coger me... aquí la ley. Si, si Don Oscar te quiere agregar mientras algo. Número del decreto, por favor, que es que yo escribí en, en Telegram, pero sí, no me dieron. El pero lo tenéis. A ver, mira, en Telegram hay un grupo general donde todos vosotros podéis hablar, pero luego tenemos sí. otros subgrupitos, uno de asilo, otro de trabajo, otro de empleo, otro de voluntario. Entonces, tú ¿Qué? lo que tienes que hacer, y ahora te digo el decreto, pero lo que tienes que hacer es cuando estéis en Telegram y queréis un, un documento decir, oiga, ¿dónde tenéis lo de asilo? O dónde tenéis lo no sé qué y os damos el enlace. Pero mira, es la orden de que sale en el BOE el miércoles 20 de mayo. Viviana. Sí. Eh, pone ¿Oye? orden SND-421-2020. SND-421-2020, miércoles 20 de mayo. SND. SND-421-2020. Barra 2020. Pues porque yo allá hablándole ya me dice, deme qué está escrito y yo busco, Claro. Si ya, yo sí, le cuento sí, sí. y ya no me si cree, lo tengo yo aquí, no me si me lo mañana vamos a profundizar en esto, porque esto es muy importante, porque es que tu pregunta además es fundamental. Oye, los 90 días cuentan, desde el me descuentan, yo creo, a ver, yo lo, me, lo importante es lo que está escrito, por supuesto. Y claro, lo que pasa es que también es cierto que a veces las leyes no las redactan, van con prisa. Pero bueno, no quiero criticar yo más gente. Dice aquí, eh, sí, aquellas personas que se hallan en España en situación de estancia por un periodo no superior a 90 días, que haya aspirado durante la vigencia del estado de alarma, tu hermana cuando había aspirado, que entró en enero, ¿no? ¿Qué, qué día Enero 025. ¿no? Febrero, marzo, abril. Le habría aspirado en abril. Pues entra. diré Dice, verán su estancia prorrogada de forma automática, no lo tiene que pedir a nadie. Por un periodo de tres meses. ¿está cual. Además, aquí habla de meses. No dice si es desde el día que le caducó. O si es desde el estado de alarma. O sea, desde que se Eso no lo dice. Pero en todo el resto de la ley, de las otras disposiciones, siempre habla desde que se acaba el estado de alarma, desde que se acaba el estado de alarma, seis meses desde que se acaba el estado de alarma. En este caso, yo no sé si es eso, lo olvidó cual... ponerlo. O no. Pero solo para España, disculpe. Sí, ¿Sí eso no? sí. Ah, es para sí, España, sí, sí, sí, pero tu hermana estar. está en España. Sí, sí, eso, sí. eso, eso, eso me lo he saltado por, por aras de la velocidad. No es sino para... <risa> Venga, pero rápido, que nos sí. quedan tres minutos. Entonces por. queremos que ella estudie. Ella quiere hacer un curso porque pues no hay dinero. Pues para habla que con Mauricio. Maur... Pero es, es, que, es que yo escuché en el video de estudios de la chica argentina que tú decías que para el tema de del seguro médico... Con la sí. apertura de una cuenta de ahorros, pero para ella ya fue a varios bancos y todos los bancos le dicen que si ni no puede abrir cuenta de ahorros. Qué pesado ¿Qué son los, los bancos, qué? ¿eh? Qué, qué, o sea, es que, esto que es. Con el vamos, no. que, porque os estamos ayudando aquí, que es que si no, esto sería. ¿Alguien puede ayudar a esta chica a abrirle la yo, cuenta? Yo, a la, ¿Quién? Venga. Mira, qué pena, señor Luis, yo le colaboro con eso. Ya. Ella tiene que sacar el permiso de estancia por estudios menor a 60 días. Antes, antes antes de que se los 60 días sacar eso sacar un seguro médico sacar un examen donde le hagan un examen general que puede elaborar y los antecedentes en el consulado eh, colombiano perdón dirigirse con esa extranjería y allá, después le informarán y, ya y, y, y, y, y allá de una cosa que lo diría que lo dijo don oscar el otro día si le falta algún detalle no importa tú echa los papeles como dice don oscar que si luego falta alguna tontería la van a mandar una carta oye que tienes 10 días que nos falta este papelito o sea que no se agobia pero o sea que cuenta de ahorros no puede abrir ahorita para el cuenta del seguro médico el seguro médico toca pagarlo aparte sí pero te va a costar casi igual tú cómo vas a hacer lo de seguro mauricio ¿A para ayudar a sí, a el seguro médico. El Vale 30 euros, ¿no? Medio ¿Cuánto medio te vale a ti el seguro, Mauricio? ¿vale 34, euros, 34, euros. 34 euros. ¿Y dónde lo vas a sacar? Venga, ¿dónde lo vas a sacar? ¿Sanitas? Con Sanitas, una compañera Sanitas me lo no va a vender que trabaja con ellos. Me lo eh, 34 oye, euros. Oye, vaya. habla con Viviana luego en Telegram, que estáis los dos en Telegram. Y os ayuda, hijo, ¿eh? Ok, ok, yo, leo, yo vale. le voy a enviar el número mío por Telegram. Le envío el número hablar mío por Telegram, Telegram, ¿vale? Ahí que mañana, lo y que Viviana, lo que mañana vuelve a conectarte cuando quieras. Os digo a todos, ¿vale? Oye, Prilines, os tenemos que dejar. Os tengo que dejar. Me queda sí. sin participar. Mago Miguel, Galaxy. Y Don Oscar, os tengo que dejar, Prilines. Mañana seguimos a la misma hora. O parece? Mañana a la misma hora. Ya está, estamos todos los días, ¿vale? Que muchísimas gracias a todos. Poner like, decíselo a la gente. Y, y ya está, y es lo único que os pido, ¿vale? Muchas gracias, número maldito. Ha sido un placer estar con todos. ¿eh? Os dejo.